¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleeping Tora y aquí estamos con el resultado del sorteo del Mew del vigésimo aniversario de Pokémon. Como vemos, eh, al final los participantes que cumplen todos los requisitos son tan solo estos cinco, así que vamos a sortearlo. Mucha suerte a todos. Al final, el ganador es Luis Cheves 18. Muchísimas felicidades. En breve recibirás un mensaje de Twitter eh, diciéndote que me des el, el código de amigo y yo te facilito el mío para que poderte pasar este mío. Mucha suerte al resto para otra para otros sorteos porque seguiré haciendo sorteos. Voy a hacer un pequeño avance, en octubre va a ser una burrada los sorteos que van a ver, así que no te pierdas mi vídeo. Pues nada, espero que les haya gustado, si es así denle like, si todavía no estás suscrito, suscríbete que vas a la derecha, y nos vemos en el siguiente, adiós.